¿Cómo le va? Bien, ¿usted? saludarlo. ¿cómo le ha ido? Buongiorno, señores. De polla no hablamos hoy. A ustedes le fue bastante mal, ¿no? <risa> bastante mal. Se no enganchan una, ¿no? Sí, pero el otro día en tu teoría decías los que no saben nada de fútbol son los que aciertan en los sí. pronósticos. por eso que el productor fue el que hizo el pronóstico de nosotros. <risa> qué maravilla, qué bueno. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo Yo bien? siempre trato de quedar bien, ¿no? No, está claro, está claro. Eh, sí, bastante bien. Interesante la jornada que, que se cumplió ayer, pero más las otras cosas que se han venido, eh, que han venido sucediendo, como el tema del, del entrenador de la selección boliviana de fútbol. Por ejemplo, este es el comunicado escueto de la Federación Boliviana de Fútbol anunciando la contratación del, del técnico Gustavo Costas. Del técnico Gustavo Costas, ¿no? Entonces, eh, mire lo que decía allí. Damos la bienvenida al profesor Gustavo Costas como nuevo director técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. ¿No le parece a usted que esto mereció otro tipo de cosa, un realce? Eh, no sé, a mí me parece otra cosa, ¿no? Porque tanta con tanta bomba, con tanta cosa, se especulaba que, que se iba a hacer, eh, eh, se iba a contratar el técnico para que después que saquen una, una pinche foto así. Sí, en efecto, ¿no? Es una cosa muy... Lo que pasa es, quizás, no sé, me estoy imaginando, como no viene todavía, si no tienen que esperar hasta noviembre, quizás... Y yo no sé para qué lo traen en noviembre, con todo respeto. Noviembre vamos a tener la Copa del Mundo. En diciembre es Navidad, la gente se dedica a comprar regalos. O sea, es pagar noviembre y diciembre sueldo gratis. No entiendo. Tampoco. Este tipo debía ser contratado a partir del primero de enero. ¿No es así? No, obviamente. Es una Pero cuestión... Es muy... regalar guita, noviembre y diciembre. Eh, ¿Cuánta eh, guita? Dicen que... Eh, o sea, se empezaron a bajar todos lo, lo, los calzones, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque este tipo estaba eh, ya arreglado y confirmado. Ya. ¿Se recuerda usted? Todo el mundo salió en todas las radios. Eh, manejaron muy bien el tema eh, eh, que tiene que ver con la prensa. A todo el mundo le dieron el teléfono del tipo. El tipo conversó con todo el mundo. Ya. Menos con nosotros. Sí. Entonces, eh, cuando ya lo tenían hecho, yo lo hablo a los muchachos, yo siempre he pensado que hay que tener un director técnico, si vamos a ir a una Copa del Mundo, que tenga experiencia en Copa del Mundo. Para mí es básico. Puede que esté equivocado, puede que no. Eh, con Farías se cometió un error porque Farías es verdad que fue técnico de la selección venezolana, pero no le ganó a nadie. Y como me dijo alguna vez un argentino a mí, Pastel me dijo, ¿cómo vas a ir a la Copa del Mundo con un técnico venezolano si allá juegan béisbol y básquetbol? ¿No tiene ni idea? Ya, puede ser. Pero a los resultados vamos. ¿no? A los resultados nos vamos, que lo fuimos. Ya. Y tampoco este señor había ido, ¿no? Entonces, eh, yo siempre pensé en la posibilidad de que necesariamente necesitábamos un técnico que tuviera experiencia. Por ejemplo, hace cuatro años, a Salinas se le ofreció a Suárez Usted lo conoce, Suárez. Claro, por supuesto. Ahorita está clasificando Clasificó con Costa Rica. Costa Rica ha clasificado tres elecciones. No lo quiso. Ni siquiera mirar. Ojo, que la compañía que manejaba los derechos de televisación estaba dispuesta incluso a pagar el sueldo a, a Suárez. Tampoco funcionó. Tampoco lo hicieron. De acuerdo. O sea, yo te lo doy gratis y no te interesa. Es que por. De... Entonces. O sea, eh, perdón, eh... Quiero, quiero entender lo que estás diciendo. Ya. Toda esta parafernalia que armaron en torno sí. a los currículums y la convocatoria y todo eso fue puro un blef. Un blef. Porque ya estaba cocinado el tema. Estaba listo. Es más, estaba listo. No hubiera existido eso si es que nosotros no le planteamos el tema del de bolillo. Pues fíjate no que. Entran, claro. claro. Eh, yo hablo con una persona. Y le pregunto, porque el bolillo no tenía idea de venir para acá. Entonces le pregunto yo, ¿está libre el bolillo? Sí, me dicen, está libre. Querría venir y es por eso que se manda la grabación esa que yo la puse aquí en pedacito porque era una grabación que él le mandaba a su representante. Pedro se llamaba el representante. Entonces allí, al ponerlo al bolillo, un tipo que ha ido a cuatro mundiales, le salió competencia a este señor que revisemos, esta es toda su trayectoria que tiene eh, en cuanto a equipos, ¿no? Pero ha dirigido equipos de fútbol, no ha dirigido nunca una selección, si fueran tan amables, por favor. No no ha dirigido nunca, eh. por ejemplo, ha dirigido a la Alianza Lima, eh, ha estado con el Olimpia. Retire, retiren el Laura. Ahí está, ahora. Ahí está. Sí, ahí está. Por ejemplo, Alianza ahí estuvo casi tres años. Olimpia. 240 días, en Racing, 213, en Cerro, en Paraguay siempre le fue bien, ¿Eh? ahí estuvo casi dos años, volvió otra vez a Alianza, otra vez estuvo dos años, Guaraní, otra vez Paraguay, Racing, a ver, no, no, no, es al revés creo que, para arriba va la cosa, porque... Vamos hacia arriba Vamos, vamos hacia, hacia arriba, arriba. Racing, ahí Guaraní, ahí Alianza, Cerro, Racing, Olimpia Después eh, estuvo otra vez en Alianza en el Perú Les mando un abrazo a mis cuates del Perú Siempre están preocupados de lo que hablamos aquí sí. Al Nasser eh, estuvo 134 días Ahí no le fue tan bien Después dirigió al Barcelona De Ecuador, por cierto De Ecuador 332 días estuvo con el independiente de Santa Fe Tuvo en México Ahí no le fue para nada bien ...117 días, dirigió el Atlas... ...es un equipo de Guadalajara... ...independiente de Santa Fe... ...mejoró, Alfayat ...ahí estuvo, sí, casi un año estuvo... Guaraní, ...estos son los palmarés que tiene el director técnico... ...y ahora en Palestino... ...te escuchaba yo esta mañana que decías que había perdido sí, con Colo-Colo... Sí, exactamente, ...1 0, en los descuentos le hizo el gol... ...Colo-Colo, el eh, equipo de Quinteros... Por ...el decir. equipo de Quinteros, pero Quintero. igual Quintero. ...entonces ese es el palmaré que tiene... ...como director técnico de equipos... ...han dado bastante bien. Correcto. Ahora, la pregunta es la siguiente... ...¿qué fue lo que inclinó la balanza para traer a un técnico como el señor Costas... ...y no traerlo al bolillo, por ejemplo? ¿Qué puede haber sido? El tema económico, bolillo es muy caro, inaccesible. No. bolillo era más barato que este. Lo que pasa es que estos están enamorados de este señor... O sea, está enamorado del presidente cuando era presidente de Olwey, porque siempre quiso Querían traerlo. traerlo ¿no? a Allways, de claro. acuerdo. Lo Entonces, acuerdo. nunca lo pudo traer. Que no hubiera estado mal que lo traigan a Allways, porque ahí sí tenías un técnico, pero de primerísimo para un club. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de, totalmente de acuerdo. ¿Eh? Y es un técnico, dicen que es muy trabajador. Y lo demás. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros necesitamos, como dicen los italianos, un alineatore, ¿eh? o sea, un seleccionador. Alguien que tenga la capacidad para determinar y observar qué tipos de futbolistas tenemos en el país. O sea, aquí no es el trabajo del día a día, sino es el observar día a día en los equipos que juegan en nuestra división y elegir los mejores, y además tienes muy poco tiempo para poder entrenarlos. Correcto. Ahora fíjate qué es curioso, ¿no? Aquí haciendo la comparación. Así como Costas tiene ese palmarés tan largo, tan amplio... porque Espectacular, hay que a ese nivel clubes, de clubes es bárbaro. El bolillo tiene ese, ese, ese espectacular eh, palmarés en selecciones. En selecciones. Más bien en clubes no tiene una, una no, gran... No. Los colombianos sí le fue bien, salió campeón de acuerdo. En, una, un par de veces. Pero digo, lo, Pero después lo, lo dejó, suyo es la selección. Sí, lo dejó eso de dirigir equipos claro. y después se dedicó a dirigir eh, seleccionados. Lo suyo es la lógica del no día a día. No. Su lógica es la de tenerlos de tanto en tanto e ir viéndolos. Ir y elegir a los mejores. Y, y básicamente laburar, qué sé yo con la sub-15, la sub-17 y, y la sub-19, que es el, el preámbulo de, de nuestros futbolistas que puedan en determinado momento actuar en, en primera división. Ahora, un hecho interesante, tú dirás, claro, este, este es un jugador argentino. Sí. Yo recuerdo su trayectoria a Racing, básicamente, como jugador. Y el único club argentino, si no me he fijado mal, es Racing. Es Racing. Entonces, no es que viene de un fútbol extraordinario, con, con un gran recorrido en clubes argentinos. No, no. no. Dirigió un Pero Racing. le ha hecho afuera su carrera. Exactamente. Sí, Ese sí. es el tema. Ese Contra el... un Bolillo Gómez que ha dirigido su selección. Ecuador, Colombia, Panamá. Fue a el Pacho, fue a la otra Copa del Mundo... Algo debe saber, ¿no? ¿Cómo no? Ha, ha dirigido también selecciones en Centroamérica, la última en El Salvador, no le fue tan bien. Pero bueno, eh, tampoco ahora, no le puede 100 de 100, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hace Costa? ¿Renueva la ilusión, la esperanza de la gente? Otra vez yo siento eso, ¿no? Que la gente... Ahora Ay, sí que o, vamos a ir. Tú, tú escuchas a alguien sí. que dice por allí, es el técnico que estaba de acuerdo al presupuesto. Yo pregunto, ¿cuál es el presupuesto de la federación? O sea, la federación no tiene presupuesto. Si no vendió, aún... Derechos de televisación. ¿Cómo puede armar un POA y un presupuesto si no saben cuánto lo va a vender? O sea, suponen que lo puedan vender en una, en una cantidad, ¿no? Pero seguramente, creo que son 60 y poco mil dólares, decíamos esta mañana. ¿66 mil dólares? ¿Eso es lo que va a cobrar No, este eso cobraba Faría, 66 mil seiscientos Le daba a él a un preparador físico y a otro señor más. No sé cuánto le daba. Pero esa es la plata que cobraba. Y ya. es lo mismo en este caso, con costas, o no se sabe. ¿No ha trascendido el monto? No, no, no. Fíjate que... claro me, es... me preocupa tanto que ni siquiera lo he preguntado. Claro. Eh, pero el bolillo se llegó a bajar hasta los 700 al año. Entonces, quiere decir que este debe ser más barato. Porque 66 o 65 son... Te da 130, 130 más 650 son casi 800 mil dólares. Un poquito más. Entonces, pero... No estaba. Por ejemplo, eh, igual dicen los cinco finalistas, y sale Portugal a decir gracias por haber confiado en mí y haberme puesto quinto. ¿Quién hizo el ranking de los cinco finalistas de ah, los salió, que mandaron currículum? No, la... A ver, te, te explica. No hay. ¿Quién hizo el ranking? La federación no dijo. Estos son los cinco finalistas. Y además por esto, ¿no? Porque cobran menos, porque son mejores, por esto, por esto. ¿Ven? Pero esto estaba, estaba ya oleado, definido. Oleado y sacramentado. No, estaba oleado y sacramentado. Después lo otro se hizo con el fin de que había mucho empresario. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay unos empresarios cercanos a los dirigentes, que son presidentes de clubes. Entonces, estos son los que le traen a los, a los técnicos y los futbolistas. ¿no? Y te traje uno barato y me debes una. Entonces, por eso dicen que se hizo lo otro, eso que manden los currículos. Pero, por ejemplo, dicen que de, de, de El Borillo habían mandado cuatro currículos. O sea, cuatro distintos representantes. Pero ahí está, ahí está eh, lo que usted tiene que hacer. O sea, yo pesco el teléfono pues, y lo llamo al técnico, ¿no? o no le se, suponía, se suponía que esa era la, la, la idea de, de llamar a esta convocatoria, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de hacer un contacto directo. Pero yo entiendo que es Costas que ha habla directamente con, con Costas, ¿no? Vaya la... Costa con costas, en este caso, ¿no? Ellos hablaron y ahí aparentemente finiquitaron el, el tema, ¿no? O, o, bueno, en fin. Ya está, ya está hecho. Ya está, ¿Ya hay está un, comité, ¿Sí? un comité, un eh, comité de la Federación Boliviana de Fútbol, que fue, eh, que fue ¿cuánto se llama? El que definió. Uh -huh. Ahora falta saber con quién va a venir, ¿no? Seguramente con el equipo que está con, en Palestino. Sí, ¿Su preparador físico? ¿Qué sé yo? ¿Ayudante de campo? Como no se sabe... ¿O va a utilizar gente boliviana? ¿Cómo será? ¿Cuál será el acuerdo? Porque algunos técnicos usan, hecha mano Sí, de, sí, es que es lógico. Yo estoy yendo campo. a un país que no conozco. Claro. Entonces, por lo menos me busco algunos técnicos, no importa que no hayan sido tan buenos, pero que conozcan la realidad del fútbol, ¿no? Eso, por lo pronto no hay. Pero por ahora no. Vamos a ver lo que usted dijo hace un rato. Eh, se ha renovado la... La esperanza... El sueño de la gente. Hace cuatro años me la charlan, pues, ¿no? Eh? Sí. Yo un día dije yo, vamos al Mundial y me retiro. Estos no quieren que yo me retire. <risa> yo creo que lo hacen por eso. Sí, <risa> no. estos no quieren ir a la Copa del Mundo porque no quieren que yo me vaya del fútbol. Mira, son buenos tipos que son. Seguro. Eh, ¿Qué viste ¿Pero? el fin de? ¿Perdón? ¿Qué viste el fin de? ¿Qué viste? Es que no te entiendo. ¿Qué viste el fin de semana? Ah, no, muchas cosas interesantes. A ver, pero eh, tengo, pone, ponela por favor esta. A ver, vamos. Eh, de repente eh, me podría haber hecho el distraído y decir, eh, empiezo a dirigir el, el martes eh, para evitar de ir a, al alto, pero yo considero, eh, me considero como jugador un tipo con personalidad, de que hay que afrontar la, las cosas, porque en el fútbol no hay nada fácil. Y bueno, no me sentía bien conmigo mismo si de repente aceptaba venir a Blooming y decir no voy a dirigir al alto. Sé que es un partido difícil, pero es una forma de demostrar a los jugadores de que esto es como decimos en Argentina, esto es con huevo. Auspiciado por Rolón, el mejor huevo del país. <risa> está muy bien. ¿Ah? ¿Qué está? Me dicen que claro, que los gauchos es el fin de... A ver si no lo entendía. Perdón, disculpe. No, no, es que usted tiene mucha. le gusta mucho la Argentina a usted, ¿no? Eh, en fin. O las Argentinas. <risa> pues yo me preocuparía si le gustara no ¿Qué, ¿Qué te deja esta, esta, esta nueva opción que le dan a Clausen? Todo lo que día hablabas, ¿no? De algunos técnicos que salen en la tele, etcétera. Era sí, justamente. Esto, y ahora hay cambio. Ahora se va Clausen y va Álvaro Peña al programa ese. <risa> O Entonces sea, es lo mismo. Hasta que consiga... Claro, consigo un laburo, el gato es el otro comentarista. Enchufan un par de futbolistas con ellos mismos que conversan y sigue la vuelta, es el carrusel. Mira. No, hay, no, hay, no hay vuelta que darle. Mire usted, eh, escúchelo al candidato, el arquitecto Gieschini. Dice que ya puso medio millón en Wisterman. Escuchalo. Nosotros desde que ingresamos eh, nos encontramos con un Wisterman sin un liviano en, en las cuentas. Es más clausuraron cuentas por deudas y qué hicimos? empezamos a pagar, a hacer funcionar el club con recursos propios. no Entonces, la federación, si bien ha ido depositando, nunca ha depositado el monto que realmente necesitábamos. Eh, sí depositó eh, en, en la primera planilla el monto total para pagar a, a los sueldos, pero después nos, nos dieron pagos parciales que nunca alcanzaban lo que realmente necesitaba el club. Entonces sí hemos ido aportando y hasta el día de hoy aproximadamente hemos ya aportado con el club de recursos propios de 495 mil dólares aproximadamente. Eh, yo pregunto, ¿en qué los gastó los 495 mil o en qué los, eh, los invirtió? Porque el otro día yo presenté una planilla donde la Federación le había dado el dinero para muchas cosas. Lo que sí había que pagar una plata de Venegas, que esa sí creo que la pusieron. ¿Qué era cuánto? Un 70 mil. Claro, nunca medio millón. Uh -huh. El equipo está como está porque Mal. él lo armó con Peña el equipo. O sea, no es que se lo haya dejado el amoroso. Y esquini lo armó. Así que no, no hay drama. Eh, aquí también me dicen que los mexicanos también de, dicen fin de. Falta que, falta que nosotros nomás lo hagamos. Cuando le preguntamos cuánto es la deuda, fíjese lo que dice. Y ahí ya me preocupa. Hay que hacer auditoría a, a, a estos estados financieros. Ahí me dicen que sí. son 4.800.000 dólares. Eh, ¿Va por ahí? Mm, puede, ser más, puede ser más alto. Entonces, eh, quisiéramos eh, estar, estar completamente seguros con, con la deuda. ¿Qué te parece? Un tipo que se va a hacer cargo de un negocio... Y no tiene idea de cuánto debe el club. O sea, mucha irresponsabilidad. Según una persona que la sabe, 6.750.000 dólares es la deuda de Wisterman. ¿Qué va a hacer este hombre? La pregunta es, ¿ya es presidente o no? No. ¿Es candidato? Es candidato, es el único. ¿Y cuándo hay elecciones en Wisterman? Creo que en 15 días más. Ah. Pues que la siguen volteando, la siguen volteando. ¿Y qué tal si este señor se baja? Sería, ya no va a candidato. Sería fantástico que se vaya. ¿Pero y qué pasa con el Hay club? un par que tienen plata, que están dispuestos a hacerse cargo del club. Ajá. Gente de Birster. Claro. ¿Que ya pasaron por el club o no? No, no, no han pasado por el club. Ajá. Uno que yo mostré un día que tenía 2 millones de dólares en la cuenta, ahora tiene dos millones seiscientos. <risa> <risa> ¿Eh? Entonces ese puede hacerse cargo, pero no se quiere meter... ¿Por qué? Porque se comprometieron con los benditos Gurka, eh, son 50 desadaptados sociales que creen que manejan el club, que el club es de ellos. Entonces, ahí hay que esperar. Pero la tabla de posiciones a mí me da calambre, Tremendo. me da un ataque de caspa. No sé si la tienen allí, Sí. ¿eh? sí. Eh, en la tabla de está, posiciones. Está a un resultado de ir al de indirecto. Mirá, a ver. Si vuelve a perder, a ver. se va al indirecto. Esta es la parte de arriba. No, no, la parte de arriba no me interesa. La parte de abajo, por favor. Ahí está. Witterman, pero está muy muy recortada. la. Y es la tabla de la general. La claro, que esta quiero, es la ¿no de es clausura. Esta, esta la es, del es la de clausura, clausura, ¿no? Exactamente. No, esa es esa no sirve. No, en, el, en la tabla general... La está, general es que está va a marcar a partido. los descensos, sí. Y juega con la U. Exactamente, Ahora. exactamente. Eh, está a, si pierde con la U... Va al indirecto. Sí, señor. Zafa el equipo de Sucre y entra Bilster al indirecto. Y entra al Porque indirecto. Porque el directo está en la U de Vinto, digamos. Pareciera ya condenada, ¿no? Y a pesar de que ella no jugó mal contra el universitario de Sucre, yo creo que mereció un poco más. Sí. De contragolpe, qué sé yo, eh, hicieron el segundo gol. El árbitro les cobró un penal, después dejó de cobrarlo. Les anuló un gol por una posición adelantada. Entonces, son cosas que te van repercutiendo durante el desarrollo del partido, ¿no? Pero... Yo creo que, que Wisterman la está pasando muy mal. Ojo, que este señor, que va a ser supuestamente el presidente del club, con Álvaro Guillermo Peña armaron este equipo. Ellos lo trajeron a Mateo Soch, que no juega. Pero a mí me llama la atención Soch, porque Soch, el técnico que tienen ellos ahora, y Yanes, lo trajo a Strong y nunca lo puso tampoco. Está Soch, ¿Y Yanes lo pidió a Soch en el Tigre o se lo sí, pusieron? No, no sé, pero él lo trajo. Porque trajeron. Ocho suplentones a Diez Trongues, que ninguno jugó. Me traigo Junior. Junior jugó cuánto? Una cantidad pequeña de minutos y cobró un montón de dinero. Pero ese vino en la segunda etapa. Ah, él en la primera lo quería también. Pues yo un día saqué una foto de una pizarra y ahí lo, él, él lo había puesto como que era su 10, digamos, ¿no? Ajá. Y teniendo Diez es un muy buen mediocampo. Pero, bueno, ¿qué va a pasar? Eh, la cosa es que está muy comprometido el equipo de Wisterman. Muy comprometido. Ojalá que la U levante. ¿eh? Ojalá que levante. El, la victoria ayer... Le, le, le... Lo tonifica. Lo tonifico no, un estuvo poco. bien, estuvo bien. Eh, se terminó cayendo, lo taparon, las bandas demostró que Stronger es un equipo que tiene dificultades, que Venega está mal de la pierna, de la rodilla, que durante todo el año ha jugado eh, y juega de vez en cuando, poco, casi nada, lesionado. Es un tipo que no sé si vino lesionado al club o no, pero que no le rinde nada al plantel. Y eso hace que Jusino se entretenga y pierda pelotas que generalmente son, son fáciles. Eh, tiene que volver el uruguayo. Después, en la mitad, eh, vos lo tenés al, al, al Patriota, que vos no sabés si, si es volante o de qué. Y Ursino que ha bajado su rendimiento. Menos mal que los dos chicos... ¿Qué uruguayos tiene que volver a eh, El zaguero central. Ah. Ah, ah, el zaguero y, central, ¿y, no, Castillo, Castillo, que, está, que, Castillo está claro, que está castigado Y, y por las bandas, eh, Sotomayor y el moreno Arrascaita están jugando muy bien uh -huh. Pero te sigue sobrando un 9 Pros, pros no tiene nivel para un equipo grande Es un jugadorcito nomás de, de equipo medio pelo para abajo uh -huh. Así, no se calienten Correcto, Viviani sabe, sabe complicarte Lo planteó bien el partido Sabe y, complicarte Sí, lo planteó bien, le tapó la salida, no lo dejó jugar, eh, empezaron después con el pelotazo. y Pero final... Palmaflor en su cancha no juega, eso es lo curioso. Hace muy buenos partidos afuera, porque sabe replegarse, sabe asfixiarlo al que quiera atacarlo, pero en Cochabamba no pasa nada. Yo creo que le falta un, un, un poco más de poder ofensivo. Uh -huh. Él a veces este, no lo pone al brasileño, hay un brasileño muy habilidoso, o es que el brasileño es muy flojo también. Uh -huh. pues yo te, Yo voy a hacer un ranking de los vagos. ¿Eh? Ahí hay que ponerlo al, al 9 de, de, de Palmaflor. Porque si vos perdés una pelota, la tenés que ir a buscar. Mínimo, ¿no? ¿Eh? Por supuesto. Se, el, se el otro vago es el, el colombiano que juega en Real Santa Cruz. Ese que se anda sacando fotos, ¿viste? Sí. Mina, ese es otro malazo. Y hay varios vagos de 9 que, que no corren, que no participan. Es decir, que no dejan todo lo que deberían dejar en el terreno de juego, ¿no? De o sea, hay mucho, mucho vago ahí en el fútbol. De acuerdo. Uh -huh. Tenemos nuestra polla, la veremos, a ver, la veremos. A pesar de todo, ¿no? ¿La, la tienen? ¿Podemos ponerla? Ah, yo, Usted sí. tiene un compañero que es hincha de Wisterman, ¿no? Eh, sí, sí, sí, sí, sí. Creo que sigue siendo de Wilster, porque anda con ganas ya de cambiarse de equipo. Ah, no, ahí está. No, no, todavía, no, digo No, todavía. O sea, vas a matar que un, un eventual. No, pero no el... hay problema, pues están acostumbrados a bajar a segunda división, así que. O sea, Una ¿viste? vez más. Bielster, no, con B le van a poner como aquella vez bien eh, a ver cómo nos fue en la vida ganaron ustedes el primero Real, Santa Cruz, Bolívar ganó Bolívar qué gran arbitraje qué mano que le dio el árbitro a los bolivaristas no, de verdad te lo digo ¿no? está bien no, sinvergüenzas primera edición dijo Bolívar el sí, equipo ganaron. el equipo había dicho Real, Santa Cruz en el segundo local, local perdimos los dos Guavilá Independiente perdimos los dos Perdimos los dos. Nacional potosí Billsterman, local. Ustedes, ustedes ganaron, local. Nosotros ¿Cómo le costó, dicho? ¿Cómo le costó, no? Sí, a, tremendo. A Nacional poder ganar, claro, le faltó eh, el, el tipo que le pone el, el fútbol, Álvarez, en la mitad. No jugó Tobar, que es el 9, y este equipo se descontrola. Pero sigue sumando. No, no, Sigue sumando y sigue arrimando. Fíjate, sí, sí. U de Sucre, U de Vinto, el Deportivo había dicho empate. Nosotros dijimos local, o sea, sí. hemos ganado, nos hemos equivocado sí. dos veces. Oriente Petrolero, Tomayapo, local habían dicho ustedes, que fue lo que pasó. Nosotros habíamos dicho empate. Sí. Mira, hasta acá vamos 2 a 2. 2 a 2. Nos falta Always Blooming, que ustedes, que ambos dijimos local, local. Sí. O sea, vamos a empatar en esta fecha. Porque sí. en el último, Aurora Royal, también dijimos local, local. Así que pase lo que pase. O sea, somos Habremos medio que nosotros también. Somos, somos unos chakras. ¿Cuál fue el que te rompió todo? ¿Qué, qué, qué partido te rompió? Yo creo que el, el Tigre-Palmaflor. Si hubiéramos hecho una, una apuesta de esas que se hacen en otros países, ¿Sí? donde tienes que acertar todo, ahí, ahí se nos hubiera caído. ¿Qué? Porque Estrona venía de, de, de, de jugar bastante bien, venía ganando. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado? Palmaflor había jugado con Bolívar, no le habían salido las cosas bien. ¿Seguro? Entonces, usted suponía que podía pasar lo mismo. Correcto. Ahora, a la pregunta que te hacías la semana pasada, ¿cómo se les ocurre jugar hoy a las 3 de la tarde a los de y ¿Ya les encontrado una respuesta o no? No. Pero no es la tele Entradas la gratis. Perdón, pero entrada... no es la tele la que fija. ¿Acaso Orweiss elige este horario? Orweiss elige el horario de las 3 de la tarde. Pero digo... La televisión no es la que te marca la, la pauta, no, la que te dice... Señor, pero, si eh, eh, pero en pleno acuerdo con los clubes, ¿no? Ahí cuando se sortea el feature, sí. van todos los delegados, pues ellos van conociendo. Por ejemplo, el sábado aquí en La Paz no hubo fútbol. Claro, claro, ¿Sí? claro. Entonces, ¿Por qué en la tarde eso? jugó Stronge. Ayer aquí en La Paz, ¿quién jugó? Ayer no en La fútbol. Paz nadie. Nadie, entonces, nadie. ¿podía haber jugado a Olway a las 3 de la tarde ayer? Claro, pero el problema es que la televisión pues tiene transmisiones. Pero igual, pues, son tres canales que tiene la compañía de cable. Que dicho sea de paso, ¿Sí? lo eligió como figura a, a, a Vizcarra, al arquero. ¿Viste el gol que le hicieron a Vizcarra? Sí, se lo comió. Lo eligieron figura. Esos este, tipos no tiene idea de fútbol. Eso eligen, ¿sabes a quién eligen? de mejor jugador al que mete el gol. Y no siempre el más bueno o el mejor jugador de la cancha es el que mete el gol. Esos siempre están eligiendo al, al que metió el gol. Esa es la figura de la, del, del partido. No siempre es así. No, seguro que no. Seguro que no. Pero está bien que lo no hayan elegido a Vizcarra. ¿no? Lo que pasa es que aquí hay corrientes periodísticas. O sea, ya están chiflados con Vizcarra. Que Vizcarra es el mejor arquero del país, sí, que escuché. Vizcarra es aquí, que Vizcarra es allá, que es un fenómeno, que tapa todo, y se empiezan a enganchar todos. Y después le hacen un gol por debajo de la lengua, y entonces hacen lo es locos. Ese es el problema sí. que tenemos nosotros aquí. Hay grupos que se acomodan, que son amigos, y empiezan a darle manija a determinado jugador. Acuérdate que Costas lo va a poner al Lampe de arquero de la selección. Por supuesto. Entonces, Por no, mucha es que, campaña que no, le puedan no, hacer a otros. es que es el único arquero que está jugando en un fútbol más competitivo que el nuestro. Sin duda, lejos. te jugando bien o te jugando mal, es titular. Seguro. Y entonces y se lo va está, a Y está puntero su equipo. no Volvió a ganar el jueves jugaron en el noche. ¿Lo vio Boca Racing ayer? Sí, bien un ratito. ¿Un ratito? Un ratito, bien, ¿no? Decir. No, a, a mí lo que me gusta es la hinchada. Qué bárbaro, ¿no? Ese Qué clima, ¿no? Y todo Racing, ¿no? Porque jugaron en el cilindro. En eh, el cilindro jugaron. Tremendo. Pero se... tremendo no tremendo. no, ¿No es, habían hinchas es, de boca No, no, cancha. es que están prohibidos de entrar. Todo Igual no juegan allá, juegan todos los que juegan allá están todos los de boca. Pero es eso, es la expectativa, esa cosa que te conmueve. Vos vas a colocar los auriculares, vas a transmitir el partido. Aquí, hermano, vas a transmitir un partido, no hay nadie. No te calentás, ¿no? O oh, no, sí. tenés que decir al sonista, poneme audio no claro. De final de Copa del Mundo claro. Entonces, oh, Pero al final estás afilando los morochos igual ahí Cierto Miren la tabla, ¿la quieres ver? Vamos Para con todo cariño se la dedican a, a, a su compañero de laburo Mira, mira, para que sufran Para ahí que está. sufra el Diego Hasta Independiente, que era el más fulero, ya tiene 29 Zafó hizo un punto bueno en la ciudad de, de Montero Hizo 29 Wisterman se quedó con 28 es el único arquero que juega con minifalda, ¿viste? el de Wisterman. ¿Lo has visto? El único que muestra las piernas. El arquero grandote que tanto te fascina. ¿Pipo? El Pipo. ¿No lo has visto que juega? Te sube los pantalones, muestra las piernas. El único que juega con minifalda. Universitario de Sucre ahí está, 26. Le ganan la U a Wisterman. Y listo. Rajen, búsquense qué hacer. Indirecto. Porque Pinto ya tiene el nuevo director técnico. ¿no? ¿Quién es? El ave de rapiña. ¡Epa! ¿Quién es ese? Ya Tiago Leitado. ¿Por qué ese...? ¡Ah, Tiago está ahí! Pero claro, si lo han contratado. No, es que todos estos son como aves de rapiña. Empiezan a buscar cuáles son los cadáveres visibles. Ya. Entonces, ¿cuál es el cadáver? Claro. El obvio. técnico. El otro no le ganó a nadie, el ya era un cadáver. Perdiguero, ¿no? Perdiguero. Entonces, perdiguero dirigió ayer, increíble. ¿Después de cuántos? Viene perdiendo, vino perdiendo todo. ¿Cuántas fechas van hasta ahora? Diez. Diez. Ganó dos puntos. Dos puntos. No ganó nunca. Y ayer dirigió, todavía pues le parte. seguían dando bola. Entonces estos son los suchas que andan buscando los animales muertos, la carroña. Ahora Tiago será. Claro, el ya pilló, pues, ya comió. A ver qué pasa, ¿no? Porque este anda en esa siempre. Tú decías fecha 11, Bister Independiente. Es sí. la... No, Wisterman juega con la U. Eh, ¿Con la U, perdón? ¿Con sí. la U? ¿En Sucre o en Cochabamba? Cochabamba. Caramba, qué partido. Qué partidazo, ¿no? Ahí está. Mira, viste este anda por las canchas mirando quién anda mal. Y son varios, son unos cinco más que andan mirando. Porque ese es el problema que tenemos aquí. Son los mismos que calecita, dan vuelta. La calecita. Claro. No te digo que en el programa ese sale un técnico va el otro técnico. ¿eh? Y hay los empresarios que manejan. Eso es lo que hacen en opinión futbolera. Por eso es que... Qué bien que jugó el chico este, ¿no? si lo maneja él. Entonces... Y como yo no manejo a ninguno, no tengo ningún problema. ¿No? Pero claro, lo echamos a todos. ¿Eh? Buenísimo. ¿Eh, transmites esta tarde? Sí, sí, como no, vamos, partimos a partir de las 2 de la tarde, Buenísimo. si Dios quiere. Eh, no pagan entrada ni los estudiantes ni los universitarios. Es la única manera que vaya la gente al estadio. Lunes. Aparte, vos sabés que el lunes es el feriado de los comerciantes. Claro. Hoy día los comerciantes van a chupar, han trabajado sábado y domingo. Entonces, ¿quién va a ir al estadio? Buena pregunta. Mañana veremos, pues, ¿no? Veremos cómo No, está no, mirando. la gente va, ¿no? La gente del barrio. ¿Vale cinco pesos la entrada cuánto sí, valdrá hoy día? Sí, sí, diez pesos creo que vale, ¿no? Diez pesos. ¿Y vale. Klausen que viene a, a poner? Eh, es un Klausen, ¿por sí. qué gana como director técnico? Siempre es un tipo que ha estado siempre cerca de allí. Su esposa es la secretaria del club. Eh, ¿De cuál club? De Blooming. De Blooming. Ah, mira. Hmm. <ríe> Después dicen que uno es el que habla cosas. Claro. Y que es mal pensado. Claro. Entonces, ¿qué? Estaban tratando seguramente el tema y ¿qué te parece esta opción si cobran? Entonces ella levanta la mano. ¿Mi marido puede ser? ¿Por qué no? Le habrán dicho. Había ¿no? que estamos. ¿no? Claro. Queda y es una, ella escuchó, además, ¿cuánto cobra este? 5 eh, pesos con 50, el otro 3 pesos con 40. Mi marido por 2.95, podría haber eso. Mira. Es como en una licitación, ¿no? Qué interesante. Que alguien entra y, y la terminan ganando ¿no? por 50 centavos menos. Qué Ojalá bien. que le vaya. Klaus es un tipo inteligente. No, seguro. ¿Seguro? Además es pues, mundialista, ¿no? Ganó una Copa del Mundo. Sí, pero yo también conozco muchos mundialistas que no, no, no, no pasa pero, nada, ¿no? No, pero Klaus en independiente. No, pues, ha, ha sido campeón aquí, ha sido campeón con Strong, ha sido campeón sí, con Bolívar. Sí. Algo debe saber no, el sin profe, duda, ¿no? sin duda, sin duda. Además es un personaje, ¿no? Es un tipo muy interesante. ¿Le prestó seguro. plata a Strong una vez? Recuerdo. Uh -huh. ¿Y se la devolvieron o no? Dicen que no. Mira. Cosas. Y a propósito de tu amigo, del nuevo presidente, ¿qué dice? ¿Cuál? Eh, el último presidente. El amigo majestad? mío no es ese. Ah, perdón. No, no ha sido nunca amigo mío. Ya. El Barra Brava, dice usted. Sí. Sí. No tiene un mango. No tiene ni para comprar el agua mineral. Por lo menos a mí me alcanza para, para comprar el agua mineral. Uh -huh. Y además... Si me voy hoy día de aquí, tengo para apagar la luz y el agua hasta que me muera. Entonces, no tengo problema. Pero estos tipos son, yo no los entiendo. Vengo aventureros total. Para mañana te voy a traer algunas cosas de las que ya me he enterado que están haciendo. Buenísimo. Uh -huh. Vamos a estar aquí esperando. Porque después vienen a tu programa y, sí, no, hemos invertido tanto. Y usted no pregunta nada. Es que no sé, pues, por eso. Ya, entonces, el otro día me pegaste por eso. Pero entonces... Ya está, ya, ¿eh? listo. Entonces, vienen aquí y salen contentísimos. No. A ah, ese es el programa que yo quiero ir, dice. Porque no preguntan nada, pues, ¿no? ¿No? pero exacto, Usted no, está exacto. igual. A ver. Eh, que ¿Sabe cuando juega la selección? Sí. Todos los programas políticos de la noche, todos se vuelven futboleros, ¿no es así? Evidentemente. Y lo entrenan a los, los, los entrevistan a los futbolistas, los entrevistan a los técnicos y les dan manija. ¿Por qué? Porque nadie tiene idea de qué es fútbol. Y resulta que los malos, los malditos de la película somos nosotros, que decimos, esto no, no ganamos nunca, qué pasa esto, que pasa lo otro, pero se arma una cosa con los programas políticos y todos hablan de la selección directo, ¿viste? ¿Y, y ¿A qué no le gusta que hablen bien? ¿O acaso a usted no le gusta... Que hablen bien para usted. Pero me encanta. Por ejemplo, decir que su programa es maravilloso. Ah, pero no sabe Ajá. cómo lo voy a invitar. Que la todos cobertura días. que usted tiene es más. Yo me he sensibilizado, casi termino llorando esta mañana por, la, por las bizcachas. ¿Qué tienes contra las bizcachas? No tengo nada. No pero te son riquísimas. ¿Qué? Son riquísimas, ¿no? A pero si en vez de guardarlas, mejor no las comemos, ¿no? Escabeche. Claro. Qué mal, Hay una empresa de Cochabamba, ¿te acuerdas? No sé si seguirá Dilman. No tengo idea, no. Ah, pero si quebró. Hacían... Si quebró fue por la maldición de la bizcacha. Pero, no, pero era, era muy rica la bizcacha. Sí, riquísima. Ton. Sí, sí durísima. La están guardando. Dije, ¿por qué no se la comen? Dije yo, ¿no? <risa> Pero entonces, pero, tu programa es fantástico. Entonces, ¿cómo no me vas a invitar? Pero siempre, siempre. siempre. No sé, sí, y el no. día que me digas algo en contra, ya, no, no, nunca no, no, más. No, no, además, qué tipo más simpático, pintura. Claro, no, no, no, no. Esos ojos se Yo les... creo que no hay un conductor como usted, ¿no? ¿Ah? Claro. No, no, no. ¿Qué no, vas no. a hacer mañana? ¿No quieres volver al programa? Eh, más temprano, siempre <ríe> que vengo. Ya. El otro, el otro anda bien también, pero es hincha de nuestro Es el único sí, problema ese. que tiene. Nad, es... Nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Eso sí, un es abrazo. Así. Nos vemos mañana. Felicidades al number one de la televisión. Bueno, así hay que dar, se manita. Listo, ya está. Yo ¿De también quién, me doy. ¿eh? ¿Ah? ¿Mensaje de quién? ¿Mensaje ¿De, de, de quién? Ah, un mensaje para Juan. Ah, ya, dale. Dale, los que le gustan. <coughs> uh -huh. Buenos días, dice Gringo. Es un placer verlo a usted y a don Juan Estén en una buena dupla cada mañana un punto de vista profundo en el ámbito futbolero boliviano. Duela que le doy la felicidad a ustedes, Ramiro Suárez. Ese de primo mío, de suyo. <risa> <risa> ...están nominando a todos los parientes. Exactamente. Un Ahí día es. yo le, le digo, echémosle en vivo. ¿Estos claro. mensajes? Claro, Pero que vamos, la gente. No Pero estos ¿no? son en vivo. No, estos son escritos. Usted está igual que programa de esos políticos en la noche. ¿Qué opina? ¿Qué preguntan tan más arreglados? Mira sí. vos, ¿no? ...no puede ser. yo creo que usted es un tipo serio... ...bueno, vamos, ¿Ya? vamos a otro ...no, no hay más, mira ...yo no, creo que ya no, ya no. Suárez, le voy a decir a mi a hija, Yo voy a decir a mi hija que los lunes no trabaja... ...que, que, que escriba, que no, ¿no? Claro, claro, claro, por favor... Sí. Y a mi mujer también que mande... ...dale, vamos, listo... ...pero tiene que decir felicidades gringos de entrada, ¿no? ...no, si no, no, si no lo bochan ese, lo rajan ese minuto... ...así es, pórtese bien... ...usted también... ...hoy día su equipo suma tres puntos... sí Queda... Se pone a 3 del Tigre ¿Ya? Con, un partido menos. con un partido menos. Juega ese partido y lo iguala al Tigre. Lo iguala tigre. Y Diestron que tiene un partido visitante ahora. No tengo la fecha 11. ¿Salió sí. ya? ¿Sortearon? Ya, pero si está sorteada hasta la, la fecha 20. 11? Ah, ya. ¿Ah? A ver, dale. ¿Sortearon? ¿puedo? Ya. Mañana presentamos la fecha 11. A mi productor yo lo voy a castigar ahora. Sí, castíguelo, por favor. En mi nombre. Listo. Nos dale. Vemos. Chao. Chao. Hasta chao. luego. 10.41. Vamos a la pausa. Sí, por favor, permítanos hacerla.